A continuación, vamos a realizar una exportación desde una base de datos que permite llevar las referencias de forma directa a Word. Desde la página de la Biblioteca de Psicología, entramos en Bases de datos y accedemos al recurso llamado PsycInfo. Una vez en él, realizamos una búsqueda. De los resultados que nos devuelve esta búsqueda, vamos a seleccionar los 20 primeros. En la opción Más, entramos en Red Redworks y pulsamos en Continuar. Se abre una ventana en la que se nos informa de que se han importado 20 referencias. Estas referencias se encuentran en la carpeta Última Importación. A continuación vamos a mover estas referencias a una nueva carpeta. Para ello vamos a seleccionar las que queramos llevarnos, bien una a una, la página o todo en la lista. En este caso, todo en la lista. En este botón vemos que una de las opciones es nueva carpeta, entramos y nombramos a la nueva carpeta, en este caso como PsycInfo. Creamos y en la sección de carpetas vemos nuestra nueva carpeta llamada PsycInfo con las 20 referencias.